Hola amigos, ¿qué tal? Os habla Betty Romerito y este es un vídeo súper rápido, espero que no dure más de uno o dos minutos para deciros una cosa. Hace días os propuse en mi canal, este es mi canal, este vídeo específicamente de hace aproximadamente un mes, es decir, estamos hoy a 21 de febrero, sería aproximadamente el 21 de enero de este mismo año, de gana dinero como beta tester. En este vídeo yo os recomendaba un par de páginas que eran buenas para hacer beta tester. Esta específicamente, IntelliZum Panel, veis esta, que es esta. Yo la probé para demostrar que sí que funciona, que está perfectamente bien. Y esta mañana me he encontrado en mi correo este, dice servicio de Paypal, IntelliZum Panel te ha enviado 8 dólares. No lo he abierto, he querido abrirla, abrirla con vosotros amigos para que veáis que sí funciona. Que funciona muy bien, que no es ninguna estafa, que es un estudio que hice yo de prueba. ¿Veis? Ahí está Paypal. Hace cuatro horas, es decir, hoy 21 de febrero. Me ha enviado 8 dólares, gracias por participar en el estudio y de fulanito de tal. Luego vienen los detalles de la transacción, el 21 de febrero, importe recibido 8 dólares. Tenga en cuenta, bla, bla, bla y obtener detalles. Ahí está. Para Beatriz Romero, ¿lo veis? O sea, para para mí. <ríe> y ya está. Es todo lo que os quería decir. Que sí que funciona. Voy a subir este vídeo muy, muy rápido. Sin sin afán de nada. Simplemente para deciros que lo que estoy recomendando en el canal está funcionando bien. ¿Veis? Vosotros aquí en Intel y un panel está en español. Es para gente en español. ¿Veis? Ahí os demostré cómo hacer todo el perfil. Cómo hacerlo todo. Me han llegado muchos avisos. Pero yo, la verdad, como no me dedico a esto, veis, ahí está. Creo que es justamente de este, este, esta encuesta que me dijeron. Como no me dedico a esto, pues he hecho solo 3 o 4 de 8 dólares, es decir, de 8, porque es 24, 24 o, o 30 dólares es lo único que, que me voy a ganar con ellos. Me han seguido enviando más, pero la verdad es que no estoy atenta yo a este correo específicamente. Es el correo que revisa mi equipo y me avisan, y si tengo tiempo hago alguno, y si no, pues no hago nada. Pero que veáis que funciona perfectamente bien. Bueno, lo dejo hasta aquí, que es un videito muy rápido de actualización para que veáis que todo funciona perfectamente. Seguid adelante, amigos, porque de una manera o de otra podéis generar ingresos. Pocos, muchos, pero podéis generar vuestros primeros dólares online. No os rindáis, venga, vamos, que este año tiene que ser nuestro año y vamos a hacer dinero juntos. Hasta la siguiente, amigos. ¡Vamos!